Miembros de la Fundación Camaño en esta ciudad, junto a integrantes de la Asociación Dominicana de Profesores ABP y otras entidades, realizarán el jueves de la semana en curso una actividad en donde exaltarán las memorias de revolucionarios dominicanos. Los detalles los ofrece el periodista Antonio María. Para, para este jueves 22, que es el aniversario de la muerte a tiempo del comandante constitucionalista Claudio Camaño, culpa. De este maldito sistema de salud que impera en el país, y con motivo también de conmemorarse en este mes la, la muerte, el asesinato del de dirigente revolucionario de la izquierda, Víctor Domínguez, la muerte del locutor, el chino Ten, y también la muerte a destiempo y tan lamentable del periodista Orlando Martínez. Entonces, estas entidades, este jueves a las 9 de la mañana, en el cementerio municipal realizaremos un acto de recordación y además una ofrenda floral. Para NTN, Joan Cordero.